Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos escucha en esta tarde de lunes. Eh, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario y conductor de este programa Radiando en Cana. Eh, este es nuestro programa número 13 y como lo mencionamos en días anteriores, pues estamos grabando directamente desde la penitenciaria Santa Marta, Catitla, con la compañía de teatro penitenciario, directamente de Casa Azul para todo el mundo. Eh, bueno, eh, yo se los dejo con mi compañero Cándido Alberto, que va a ser el conductor en este programa. Yo nada más estoy aquí de Metiche pasando los controles. Eh, gracias a nuestro técnico aquí en la penitenciaría Pacheco, el Rafa con todo el equipo, hacen posible todo esto, muchísimas gracias y nos quedamos con Cándido Alberto Herrera venga el negro ah, muy buenas tardes mi querida audiencia de Radio Escucha les habla su amigo y servidor Cándido Alberto Herrera desde Ciudad Universitaria la penitenciaría de Santa Marta Catitla, la ciudad del crimen, Hoy, hoy vamos a hablar de un tema que ha hecho un eco en todo el mundo, la discriminación. Aquí al lado tenemos a nuestro compañero José Luis, alias El Cuchara, también nos acompaña nuestro compañero este, El Sencillo, El Rafa, por nombre. Eh, yo le pregunto aquí al compañero Cuchara, este, si oye Cuchara, algún día… ¿en tu vida tú has sido discriminado por alguna autoridad o por otro compañero aquí en la cárcel? Muy buenas tardes, eh, mira mi nombre es Juan Luis Hernández, soy un miembro más de la compañía de teatro penitenciario y aquí pues guardando la sana distancia, ¿verdad? Este, mira, te diré que también con las autoridades hay que guardar la sana distancia porque aquí hasta por defender tus derechos te humillan, te quieren humillar, no eres, no eres digno de defenderte aún con las Leyes existentes. Y sí, y sí, muchas veces he sido discriminado. El simple hecho de que no te crean por el simple hecho de ser un interno, ya es una forma de discriminación muy fuerte. ¿sí? Te sientes a veces pues humillado, ¿no? Humillado porque no, no, no, no hay forma de, de que a ti te crean, de que te crean cualquier situación que haya en este lugar por el simple hecho de, de ser un interno. ¿Sí? También hay áreas en que un interno no puede estar fumando, pero si es una de las autoridades, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema de que si tú no fumas, ellos sí estén fumando y tú les repliques que en, esa, en ese lugar no, puedes, no pueden fumar porque antes de, de su derecho a fumar está tu derecho a respirar, ¿verdad? Y así continuamos con esta gran sana distancia esto es una de las formas de discriminación más frecuentes aquí en la cárcel. Compañero Rafael, ¿a usted alguna vez le ha ocurrido una situación? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Martínez Hernández, alias El Sencillo. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí ha habido siempre este tipo de discriminaciones, yo creo que desde pequeños y eh, ya ahorita más de grandes y más en los lugares donde luego nos encontramos, como en el lugar donde, en donde estamos ahorita. Eh, muchas veces es la, es la falta de la cultura, muchas veces es la falta de la cultura de uno mismo, que uno mismo discrimina, así como es uno discriminado, eh, les repito, desde la escuela ha sido por un profesor, por una profesora, el director, el conserje, siempre ha habido discriminaciones, pero esa es la cultura que uno mismo se ha, se ha sabido este, eh, meter meter este, en, las, en las venas, respirarlo este y como siempre eh, caminar con eso y este y efectivamente sí es. Cabe mencionar que al sencillo le hacían bullying cuando era niño porque estaba gordito, así como a mí, nos, nos robaban las tortas en la escuela, no nos no podíamos defender y pues desde ahí empezaron a sufrir este, este tipo de discriminación. ¿no? <risa> efectivamente, pero también eso tiene una, una gran ventaja, en el lugar donde nos encontramos ahorita También estar este, de esta de esta manera es una gran ventaja eh, un Tal gran ventaja que uno le hace bullying ahora Al que te hacía, verdad este, Y hablando de lo de las eh, reglas Que se han llevado en, el, en el lugares como este Pues es, es, es normal Es normal que uno nunca haya aprendido a escuchar Es normal eh, que hablemos por hablar Discriminando, haciendo menos a a las personas que menos esperamos y sobre unas pláticas cotidianas, nosotros como si nada, pero el que está recibiendo esta clase de bullying, pues yo creo que sí lo, lo está sintiendo, ¿verdad? Esa es, este, este es una realidad de, de… yo creo que el mundo entero, como decía aquí nuestro, nuestro amigo Cándido, es una realidad del mundo entero y el que estamos viviendo, este, no, le puedes, no le puedes llamar chamaca, mocosa, alguien… Eh, porque es una discriminación, eh, así siendo un, un líder político, un líder mundial, no le puedes llamar eso porque eh, así sea de otra de otra raza, de otro color, no se puede, es con respeto aquí y así es como se debe de llevar las cosas. este Pasando a otros temas, le voy a pasar ya eh, aquí a nuestro buen amigo Cándido, para que nos vaya despidiendo de este bonito programa que estamos haciendo, el Terciavo. Eh, programa, eh, aquí desde la penitenciaría, esperemos que haya muchos más permítame tantito ¿vale? una cosa más, mira este, había un comentario que siempre nos hacía el compañero Escalera en Paz Descanse, verdad él decía que en alguna ocasión fue a hacer un casting él era guitarrista sí en una ocasión fue a hacer un casting para entrar a un grupo de estos de prestigio y estaba compitiendo con un chavo pues, qué será, pelo largo güero y, y Antonio pues era morenito esta situación le ocurrió porque por el simple hecho de no tener la presencia del otro muchacho, pues no se quedó en esa audición, ¿sí? por ese simple hecho, porque daba mejor apariencia al otro compañero. Y es una otra forma muy, muy frecuente en todos los medios. Este es un punto nada más que quería hacer referencia. Venga, eh, bueno, estamos a punto de despedir el programa. Eh, recuerde que estamos en el Face como compañía de Teatro Penitenciario. En el, twi en el Twitter, arroba CIA teatro penny. penny Nuestro correo, muy importante nuestro correo, teatro y prisión arroba foro este, Bueno, ¿algo más que agregar? Así ah, sí, una cosa. Quisiera abrir este, un tema, no sé si para esta sesión o para la siguiente. ¿Qué diferencia tiene la discriminación y el racismo? Y el racismo. <risa> Gracias. Bueno, este, a lo mejor lo que le pasó de la historia que comentó aquí el compañero Cuchara, a nuestro compañero Antonio, este fue una situación de discriminación, de racismo, perdón, este pero esto lo vamos a ver en el otro programa que viene. Eh, vamos Gracias a... y cuídense. Venga, eh, mis compañeros, bueno, si tienen que seguir trabajando, yo tengo que, pues, emigrar desde el otro lado de Las Bardas. Nuestro programa 14 también va a ser directamente desde Santa Marta, Catitla. Eh, esperemos que se quedan con esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el racismo y la discriminación? ¿Y cómo se aplica? Si usted lo ha aplicado, ¿se la han aplicado a usted? Mi nombre es Javier Cruz, coordinador de la Compañía Teatro Penitenciario. Esto fue En Cana desde Santa Marta, Catitla. Muchísimas gracias. Ánimo a delincuencia.